Como le explico en un video al mundo, que... Quiero un amante. Que a veces me siento solo. Que quiero un amor. Que hoy me descarro vivo y pienso que ser millonario todo lo cambiará. Que no tengo vida. Que no tengo alegría. Que no tengo una amiga. Que quiero besar, amar y ser besado? El alma se me destroza El corazón se me alborota Pero mi mente me destroza Hay una lágrima en mi ojo izquierdo Y un nudo en mi garganta Y la música depresiva sonando bajita Se acerca la noche Tendré depresión Siento como mis fuerzas me abandonan Quiero cenar Son las seis Pero estoy a dieta Esta es la séptima vez Otro video que no puedo seguir escribiendo El guión me está hiriendo Ya, ya, ya Dale like Suscríbete.